Digamos que la creatividad es, una, es inherente a la condición eh, humana eh, en el sentido en que puede siempre potenciarse de, de diferentes maneras. Yo creo que la creatividad es eh, la, las posibilidades, un espacio de posibilidades que nos lleva como a querer mostrar lo que somos. La creatividad es una forma de expresar lo que somos en cualquier espacio. La creatividad entonces se alimenta con, con diversas experiencias, con diferentes eh, procesos, pero sobre todo con una voluntad por parte de, de las personas para que eh, estimulen esto que viene casi que, que innato. La creatividad en ocasiones es entendida como un elemento de segundo orden dentro del proceso formativo. Por lo tanto, se hace importante reconocer sus aportes para la formación y evidenciar el impacto de este campo en el desarrollo de propuestas pedagógicas. En el marco del octavo encuentro interinstitucional de prácticas es que nos permitió precisamente problematizar el concepto de creatividad. Nos dimos cuenta que es un campo supremamente complejo, amplio y nos permitió conocer desde las voces de los invitados posturas supremamente importantes. La noción que he utilizado para articular la, esas dos ideas, ¿no? procesos creativos y formación de maestros, ha sido la idea del pensamiento vivo. En el caso en particular de la profesora Noemí Durán, eh, pudimos evidenciar allí una mirada muy importante en términos de la creatividad y su aporte para los procesos de formación de maestros y maestras. Ella nos permitió entender cómo la creatividad se convierte en una posibilidad eh, para el maestro en formación en términos de el pensamiento, más que el pensamiento crítico, ella nos invitó a abordar el pensamiento vivo. Entonces, la primera idea del pensamiento vivo es uh, esa idea de, de sentir, ¿ok? Uh, tenemos que recuperar el sentir, yo creo que es un verbo básico, porque en toda la educación Digamos, en la que se ha pretendido como una cuestión muy cognitiva, pero hay una alienación de lo sensorial y de lo sensible. ¿no? No, no. Eso se ha venido como a empequeñeciendo ¿no? la capacidad del sentir, del ser humano. Entonces, eso nos hace muy dominables y, pues, de entrada es esto, trabajar toda la cuestión sensorial y de la sensibilidad y de la escucha para recuperar el sentir. Y eso nos puso a pensar elementos muy valiosos, sobre todo pues en maestros y maestras que se dedican a formar niños y niñas pues en la ciudad, en el país. Nos permitió entender también una postura muy crítica en torno a la creatividad en el marco de la formación de maestros y maestras, pues porque este es un evento que está pensado desde las facultades de educación que forman licenciados en educación infantil. La creatividad es un campo que ya es invisible en los contextos educativos, que no dimensionan la necesidad de identificarla como una condición importante en los sujetos. Sin embargo, el uso del término se hace presente en diferentes contextos, se elude a su importancia y la necesidad de despertarla. Pensar en los procesos creativos en los niños y las niñas nos lleva necesariamente a establecer una conexión con la imaginación y también con el asombro. De esta manera los niños lo que deberíamos esperar es que se asombren, eh, descubran lo curioso, lo extraño, la discrepancia, la contradicción, para que tengan la necesidad de transformar y de crear. Diríamos entonces que los procesos creativos son una nueva forma de mirar, de sentir, de conectarse con el mundo interior, de explorar, de expresar y por supuesto de producir. La investigación que nosotros hacemos desde el sujeto de la infancia, desde la dimensión estética ampliada como una metaestructura asociada a capacidades de construcción de pensamiento, construcción expresiva, construcción sensible y emotiva, eh, hace que de alguna manera las preguntas no sean sobre disciplinas o sobre asuntos, materias, digamos, de conocimientos y saberes, sino sobre lo que le sucede al sujeto le sucede en el cuerpo, le sucede en un espacio y le sucede a través de muchas materias y materiales. Ampliar esa capacidad de lectura donde garanticemos que el sujeto de sus interacciones y en su lectura histórico-cultural amplía la mirada del adulto que la acompaña pero además reconoce al niño como sujeto creativo y en esas voces de cuerpo, espacio y materia Podemos tener una línea de investigación muy potente en los programas de pedagogía infantil, en las maestrías de educación inicial, en los estudios que se hacen en contexto. Yo creo que cuando una educación es respetuosa con el pensamiento vivo, eso se traduce también en un conocimiento situado, que ya no tenemos paradigmas que seguir, sino que más bien estamos atentos a escuchar lo que hay en una geografía particular, y merece ser escuchado y desde allí, pues, eh, quizás repensado, resignificado, ¿no? Es como la transmisión de la cultura, pero atendiendo a las geografías concretas. Ser creativo no es una condición exclusiva de unos pocos. Por el contrario, se trata de construir unas condiciones que permitan el riesgo, tomar decisiones, comentar el diálogo y el trabajo colectivo para crear una idea que se exprese como una posibilidad para ser y estar mejor en el mundo. La creatividad no es exclusividad del arte y hemos tratado desde matemáticas, que, desde educación matemática que se desarrollen procesos creativos de parte de las maestras para que ellas a su vez desarrollen procesos creativos en los niños. Es una propuesta de la máquina de multiplicar que surge en las prácticas pedagógicas eh, que hacemos en, en el semestre en el Colegio Ciudad de la Educativa de Bosa. Los niños y las niñas desde educación inicial están resolviendo situaciones de matemáticas y una de las maneras más prácticas de coartar la creatividad es generar la idea muy generalizada, muy, muy instaurada, de que hay procesos únicos de que hay respuestas únicas? Surge como una alternativa a un proceso mecanicista y memorístico de las tablas de multiplicar. Eh, bueno, La máquina tiene dos elementos principales, que son los pimpones, que se pueden reemplazar por tapas o por cualquier otro elemento, que son el, el, representan el número multiplicado, multiplicando y los tubos que representan el número multiplicador. Este número es la cantidad de tubos que vamos a utilizar. ¿sí? Este número es la cantidad de pimpones que vamos a, a, digamos, que a poner en cada uno de los tubos. La misma cantidad de pimpones en cada uno de los tubos, ¿sí? Si queremos hacer tres por dos, vamos a tomar tres pimpones para un primer tubo y tres pimpones para el segundo tubo, que es el, lo que determina Acá lo que vamos a obtener son seis pimpones que corresponden al pues a la multiplicación de tres por dos. Una, un elemento clave es eh, alentar a los niños a las búsquedas de estrategias propias y por tanto darles escuchar esas estrategias propias, esas búsquedas que ellos hacen para poderles dar posicionarlas, valorarlas en el aula. Esto nos ha implicado a nosotros pensar en tres. Desarrollos de pensamiento, un desarrollo del pensamiento reflexivo, un pensamiento eh, centrado en una mirada crítica de esos espacios, esas relaciones y por supuesto el desarrollo de un pensamiento crítico, que es el que les permite a nuestros estudiantes llegar a los escenarios con propuestas, con miradas distintas, que las atraviesa ellas, porque en tanto ellas... Eh, logran transformar, se transforman a sí mismos. Yo vivo la Entonces pues finalmente mi proyecto ha dirigido como a reencantar vivir el día a día de estos niños que además estaban en un contexto rural y que por su mismo contexto tenían un montón de Saberes, conocimientos, aprendizajes y formas de ver y entender su mundo completamente diferente a las que yo tenía y que fue un ejercicio muy bonito porque precisamente fue cederles la palabra a ellos para que ellos me enseñaran a mí un montón de cosas y a través de mi práctica pedagógica yo ir sedimentando encuentros en donde nosotros pudiéramos dialogar pero yo aprendiendo de ellos y ellos aprendiendo de mí. Pero entonces se convierte en un espacio potenciador para ellas en un espacio de reflexión pedagógica que las enriquece, pero que al mismo tiempo genera unos desarrollos con los chicos y las chicas con quienes interactúan, que muestra unos resultados concretos en los procesos de creación. Pero siento que los ejercicios de investigación es la única manera que uno puede recrear experiencias significativas e innovadoras, preparándose desde posturas que realmente puedan eh, solventar esas construcciones. También un pensamiento vivo nos facilita que pensamos en un conocimiento polifónico, que ya no nos autoricemos simplemente con voces eh, concretas, ¿no? que son legitimaciones académicas, sino que la, el saber que procede de mi abuela o de un niño o de alguien que me encuentro fortuitamente también es muy válido, siempre y cuando me ayuda a pensar ¿no? y me acompaña a construir una voz propia. El evento de prácticas interuniversitario eh, se convierte en un espacio para que las distintas universidades que estamos formando los maestros y las maestras en educación infantil eh, nos pensemos y nos preguntemos por esa columna vertebral que es la práctica, que es el encuentro con la multiplicidad de escenarios, escenarios alternativos, escolarizados, jardines, museos, una serie de espacios y de actores que eh, confluyen la que han permitido a nuestros estudiantes eh, encontrar el lugar de la pregunta, de la interrogación, de la respuesta. Literajeando, literajeando, nuestros cuentos vamos contando. Es un proyecto de desarrollo que forma parte del semillero GESTAR de la universidad. Esta modalidad está también como modalidad, o sea, es una forma parte de las modalidades de grado eh, dentro de la universidad, aparte de los, de los proyectos de investigación. Hoy nos estamos enfocando en la biblioteca itinerante. El material que trabajamos en esta biblioteca es un material lúdico para incentivar el hábito por la lectura en los niños. Encontramos unos cubos en donde el niño, por un lado, puede crear su propia historia a través de las imágenes y ya después él, él nos cuenta de qué se trató o de qué cree él que se trate la historia. Son libros eh, que las maestras hacen acorde a las edades de los niños eh, desde, la, desde los tres hasta ya adolescentes. Todo este material lo llevamos a los escenarios de práctica eh, en, en escenarios escolarizados y no escolarizados. El Centro Educativo Libertad eh, se diferencia, o su, su propuesta está centrada en cuatro aspectos fundamentalmente uno tiene que ver con la forma como se aborda el conocimiento, quiere decir eso que nos interesa que los niños vivencien el conocimiento, experimenten, eh, se relacionen con la cotidianidad, con la realidad, se pregunten. Para la licenciatura en educación infantil la práctica se convierte en un elemento fundante pues, de todo el proceso formativo de las estudiantes, es un eje transversal que atraviesa toda la formación. Y eh, por eso consideramos que es necesario vincularla con la investigación y vincular a los estudiantes con escenarios que tienen estas características. Los maestros lo que hacen es un diario de a campo permanente de lo que eh, observan con sus estudiantes, lo registran permanentemente lo que viven con ellos, reconocen sus fortalezas, reconocen también aquellos aspectos que aún faltan por seguir desarrollando. Entonces hablamos de una evaluación permanente y cualitativa. El otro aspecto es la convivencia, eh, es un eh, ambiente que buscamos que sea armónico, tranquilo, cercano, afectivo, donde la construcción de la norma se establezca de, de manera colectiva. El elemento que nosotros más... Eh... Queremos incentivar en los maestros en la recursividad. Como en el innovar y en las alternativas de educación es necesario la recursividad. Cuando hablamos de recursividad tenemos que eh, empezar a, a la inventiva, a crear. La, la, la propuesta de, del híbrido nace precisamente de eso, de, de pensar en, en ellos, eh, de pensar en, en, en esas propuestas que traían y cómo consolidábamos esas propuestas porque el proceso de nominación también tiene un proceso democrático en el que se va eligiendo y pues no todas las ideas finalmente culminan. En la mayoría de los espacios la creatividad se limita a lo, a, a lo que son los lenguajes del arte, queda como a esos artistas, pero en nuestro CEL eh, le damos énfasis a los lenguajes del arte, pero también le damos ese énfasis a la creatividad como esa posibilidad de crear desde, desde distintos escenarios, entonces hay distintos pretextos, uno puede crear desde una exploración científica, uno puede crear desde un acercamiento a la lengua escrita. La propuesta reta al estudiante a generar procesos de transformación, lo cual no es fácil, porque esta propuesta nunca, eh, digamos, se, con, se configura de la misma manera cada año, sino que cada año ocurren procesos completamente distintos, entonces no tenemos asignaturas ni horarios, sino que el, el proyecto es el pretexto de trabajo permanente entre la maestra, los niños y las niñas y las familias. Y allí venimos entonces nosotros como programa pues a aprender de esta experiencia, pero por supuesto que también a proponer, a construir con ellos en conjunto. O la, o la pista El proyecto se llama Prácticas de agencias y resistencias en contextos de vulnerabilidad social en Soacha. El objetivo básico y fundamental del proyecto es generar una forma de trabajo con niños y jóvenes que reconozca a los niños y jóvenes como protagonistas y como centro de la investigación. En estas sesiones. Los niños toman un papel muy importante y es que ellos gestionan su propia realidad. Ellos gestionan qué van a hacer, cómo lo van a hacer, si hacen eso, qué consecuencias tiene. En esta práctica los niños tienen un fuerte rol y los niños son, son participantes y, y actores de su propia realidad. Creo que esto posibilita que podamos ser quienes somos tanto ellos como nosotras no hay posiciones jerárquicas de superiores e inferiores y esto nos permite hacer lazos de amistad y confianza con los niños y esto posibilita otras cosas que sucedan diferentes aprendizajes en estas sesiones también se rescata mucho la humanidad en las personas que sentiste yo tengo una duda. No me gusta estar con alguien. Yo no. Tú coges en el descanso y me buscas. Ha sido todo un reto, trabajar, pensar en hacer eh, co-investigación con niños y jóvenes, pero creemos que hemos logrado generar dinámicas muy importantes en las que los niños proponen, toman decisiones, es mirar cómo los niños se van transformando, y si bien no transformamos las condiciones sociales y estructurales en las que viven, sí cambiamos la manera en que se posicionan ellos frente a esas circunstancias, la manera en que ellos miran su contexto, la manera en que ellos ven su territorio, sus relaciones con los demás y cómo los otros los ven a ellos. Creo que ahí ha habido una transformación importante a través del proyecto. Nos hicimos amigas. Sí. ¿Y no antes? No. Yo siempre me escondía de ella, porque me daba pena buscarle, pero ya no. Yo creo que es importante no esperar que un gurú, un maestro, nos vaya a decir cuál es el camino, sino que el maestro más bien tiene que transitar de ser protagonista a desaparecer. Porque creo que el protagonista de la vida de cada cual es, es cada cual, ¿cierto? Insisto en que en la formación de maestros la creatividad es, es definitiva para que el... El maestro en formación crea que puede hacerlo, crea que es capaz, desarrolle sus ideas, disfrute de ese desarrollo y pueda compartir con los niños, con los jóvenes, eh, esa sensación de placer al tener una idea nueva. Eh, mi proyecto se llama Los imaginarios de las docentes de licenciatura en educación preescolar sobre infancia en condición de discapacidad. Eh, pues este trata en comprender qué tipo de imaginarios tienen las docentes a la hora de ingresar a los di diferentes contextos pues que la universidad les brinda. Es importante mencionar también que para nosotros el laboratorio de la escuela de investigación, eh, el LAPLE está eh, articulado totalmente con las modalidades de práctica. En la escuela de educación tenemos diferentes modalidades de práctica en sitios convencionales y no convencionales eh, y la práctica de investigación es un, es un escenario adicional donde las estudiantes pueden hacer reflexión sobre lo que están trabajando a través de la praxis, que es otro componente importante para nosotros en la escuela, eh, y en esa medida, entonces, eh, hacer una triangulación entre praxis e investigación, eh, y los escenarios de práctica. El laboratorio de investigación es un espacio de creatividad y sobre todo de, de ideas que se pueden llevar a cabo a lo largo de, pues de nuestra carrera. Como estudiante de octavo semestre, creo que el laboratorio y mi proyecto eh, se unen en, en el espacio de posibilidades y sobre todo en cómo este espacio puede aportar a las prácticas de las docentes. Bueno, hoy estamos haciendo un muestreo de pues, le, el cultivo que se realizó en los diferentes espacios pues, de la universidad, tomando muestras de los diferentes espacios. Tenemos espacios como eh, la mesa de la cafetería, eh, los switches, los computadores, elementos que están en la universidad y que pues, todos de alguna, en algún momento pues tenemos. ¿Cultivo de qué? Cultivo de bacterias un eh, microorganismos Nosotros no tenemos por decirlo así coloquialmente el profesor encima haga esto, lea esto, no, sino es algo muy de interés de nosotras. En el diálogo con el docente es que mira, profe, vi esto, eh, observé tal cosa, como algo muy del interés mío y el profesor es como ese mediador, ese guía que nos va digamos como orientando el proyecto pero no nos está como dando como unas reglas, unas pautas así dirigidas como se supone que normalmente se hace, sino es algo muy, muy de nosotras. Entonces también en una época difícil en la que se están creando dependencias fuertes de ciertas personas muy desorientadas que van a gustar como gurús, yo creo que desde la educación tenemos que crear más bien una relación de que cada cual busque su, su poder personal. de la Fundación es impactar la pobreza en comunidades vulnerables eh, desde la infancia. Eh, atendemos pues, a chicos desde los 5 años en adelante, brindándoles pues, un espacio alternativo de aprendizaje donde realmente puedan desarrollar su parte creativa, motora. Dentro de la Licenciatura de Pedagogía Infantil, nosotros lo que desarrollamos es unos acompañamientos a un área específica que se llama Vivencia 5, en espacios no convencionales. Todas las estudiantes de la licenciatura pasan por este semestre y tienen que estar, por lo mínimo, un, un nivel. Tratamos de brindarles un espacio donde puedan encontrar actividades pues, académicas relacionadas con su refuerzo escolar, donde puedan ocupar su tiempo libre me, mediante talleres artísticos y deportivos, porque creemos que realmente estas áreas potencializan eh, la parte creativa del niño. Y básicamente lo que hemos venido desarrollando aquí en la organización es esa articulación que debe existir entre lo que es la universidad pública al servicio y por qué no en una relación vinculante de aprendizaje y enseñanza de lo que son los saberes y los conocimientos de las comunidades como lo es esta. Creo que tenemos una facilidad grandísima y un potencial gigantesco y es que son chicos que nunca han tenido como esa, par, esa posibilidad de experimentar eh, las artes y el deporte, porque pues, por los recursos económicos no lo pueden hacer, pero que les van abriendo espacios, espacios de, de conocimiento, espacios donde pueden decir, puedo hacer una obra de teatro, eh, y no siento pena o siento que tengo un grupo que me está apoyando. Es un proyecto muy de jóvenes, muy de barriada, eh, trabajado mucho lo que es la educación popular y articulado a los principios y características de la educación popular, lo que hacemos es fundamentalmente desarrollar la creatividad como un camino. Entonces básicamente es construir un espacio en el que los niños puedan interactuar con su medio y también con las, los elementos que nosotros les traemos a ellos y a partir de eso puedan construir un conocimiento nuevo. No de ese que se imparten las escuelas mecánico y que viene siempre eh, constituyendo todos los currículos, sino que es diferente, por eso nosotros tratamos de contar con la historia eh, antigua de nuestros pueblos de, de este lugar y, hay, y también con los contextos de los niños, las situaciones que viven en sus, en sus hogares, en los colegios y tratar de entregar, integrarlas acá. Pues básicamente se trabaja en un proyecto, ellas trabajan de manera colectiva con todas las, las personas que hacen parte del colectivo aquí y pues eh, ya nosotros como docentes junto con la profesora Omaira hemos venido acompañando el proceso que hacen las estudiantes y por supuesto que, la, que necesitan y que requieren pues la comunidad como lo es la Fundación Suárez. Es por eso que eh, estas experiencias ocuparon un lugar muy importante para este evento y allí encontramos distintas formas y distintas apuestas de procesos creativos que lejos de centrarse únicamente en las artes las encontramos en la matemática, en las ciencias, en las sociales, en las mismas relaciones, entonces allí en la experiencia que viven las estudiantes cobra un lugar muy importante para seguir adelante y seguir preguntándonos cómo poder hacer esas transformaciones y cómo poder seguir profundizando en ese pensamiento creativo.